El liberalismo económico en 10 principios por Iván Carrino. Recuerda suscribirte y activar la campanita. Primer principio, el valor es subjetivo. ¿Por qué paga Paris Hilton por un vestido lo mismo que cualquiera de nosotros paga por un auto? ¿Por qué algunos prefieren ir al cine mientras que otros por el mismo dinero eligen ir a comer comida oriental? ¿Por qué hay mercado para todas esas cosas tan distintas? una de las más importantes contribuciones de la teoría económica moderna es que el valor de las cosas no depende de las características físicas del bien o de la cantidad de trabajo incorporado ni del enorme esfuerzo puesto en fabricarlo sino de lo mucho que el comprador lo valora ya en el siglo XVI, algunos pensadores de la llamada escuela de salamanca habían planteado que el valor de una cosa no dependía de sus características físicas, sino más bien, en palabras de Diego de Covarrubias y Leiva, de la estimación subjetiva de los hombres, incluso aunque tal estimación sea alocada. Siglos más tarde, en 1871, fue Karl Menger, economista austríaco, quien desarrolló más extensamente este punto de vista. En sus Principios de Economía, menger sostuvo que el valor que un bien tiene para un sujeto económico es igual a la significación de aquella necesidad para cuya satisfacción el individuo depende de la disposición del bien en cuestión puesto en lenguaje sencillo esto quiere decir que valoramos las cosas en la medida que sabemos que pueden satisfacer una necesidad si un vaso de agua me sirve para calmar la sed entonces valoraré ese vaso tanto como la intensidad de la necesidad que tenía de tomar agua. De acuerdo a este razonamiento, la cantidad de trabajo o el empleo de materiales específicos en la producción de bienes no determinan el valor. Si el bien bajo análisis no satisface ninguna necesidad humana, entonces valdrá cero. Para Menger, un bien no económico, por ejemplo una cantidad de madera en un gran bosque, no encierra ningún valor para los hombres por el hecho de que se hayan empleado en ella grandes cantidades de trabajo o de otros bienes económicos finalmente concluirá diciendo que no pocas veces bienes en los que se ha empleado mucho trabajo no tienen ningún valor y otros en los que no se ha empleado ninguno lo tienen muy grande las grandes estrellas de Hollywood suelen ir a la noche de los Oscars con elegantísimos trajes que cuestan miles de dólares. Sin embargo, a la vuelta de nuestra casa podemos encontrar vestimentas similares por una fracción de su precio. Las telas son las mismas, los diseños parecidos. ¿Dónde está la diferencia? La diferencia es el valor percibido por el cliente cuando compra un vestido firmado por un diseñador mundialmente famoso. Las estrellas de Hollywood, asumiendo que pagan por el vestuario que utilizan, le dan una valoración al mismo que es muy superior a que nuestras tías pueden darle al vestido que utilizarán en nuestro casamiento. Además, obviamente, suelen contar con mayores recursos, por lo que pueden destinar más dinero a comprar dichos bienes. Como se observa, el valor de las cosas no está en sus características físicas objetivas sino en lo que lo, en lo que subjetivamente percibe cada individuo o comprador si otro fuera el caso se pagaría lo mismo por una pelota de fútbol sin marca que por la réplica de la que se utilizó en el último mundial el costo de producirla seguramente no sea muy distinto no obstante el valor percibido por los consumidores sí lo es son muchos más los que desean la pelota de fútbol que se utilizó en la última competencia internacional y son muchos más los recursos que estos consumidores están dispuestos a entregar por tenerla que lo que están dispuestos a pagar por una pelota más. Esto nos lleva a reflexionar acerca de qué determina los costos y los precios. En repetidas oportunidades escuchamos decir que si tal costo sube, entonces los empresarios trasladarán el aumento hacia el consumidor final este razonamiento acepta tácitamente que son los costos que determinan los precios sin embargo de acuerdo a lo que venimos analizando esta teoría no se sostiene es que en realidad son las valoraciones subjetivas de los hombres y mujeres las que hacen que se esté dispuesto a pagar un precio por un bien determinado es en función de dicho precio que los empresarios deciden incurrir en costos para producirlo en la medida que ven que existe un público dispuesto a pagar un precio por un bien, dado que dicho bien satisface una necesidad, es que aparece el incentivo para crearlo a un costo inferior al precio, de manera de obtener un beneficio. Así son los precios derivados de las valoraciones subjetivas de las personas los que determinan los costos y no a la inversa. La teoría subjetiva del valor es uno de los principales pilares del liberalismo económico es que si se admitiera que hay un parámetro objetivo de valor ahí habría un espacio para que un ente superior digamos el estado lo descubra y actúe en su nombre si objetivamente se determinara que un vestido de x características valiera no más de 10 dólares entonces todo intercambio que se alejara de esta relación sería cuestionable y sujeto de intervención a raíz de este punto suele surgir al menos en el debate económico nacional la polémica por lo mucho que los consumidores pagan por un bien, cuando este mismo bien puede conseguirse a una fracción de su precio en el lugar de producción. Un ejemplo concreto puede ser el precio del kilo de papas, que mientras en el campo puede conseguirse a 0,4 dólares, en el supermercado de la ciudad llega a pagarse 2 dólares, 5 veces más pero de nuevo el valor es subjetivo y la cantidad que se paga está determinada por esa valoración la gente en la ciudad tiene muchas ocupaciones debe ir a su trabajo llevar a sus hijos al colegio cocinar cargarle la a su vehículo ver un programa de tv o bien hacer algún curso en medio de todas esas tareas poco tiempo puede dedicarle a trasladarse hacia las afueras de la ciudad tal vez a 100 o 200 kilómetros de distancia para conseguir más barato el kilo de papa cuando el comprador paga esos dos dólares entonces está indicando que eso le facilita su vida diaria y que esos dos dólares son el precio justo de acuerdo a las valoraciones subjetivas de los individuos que el kilo de papas en la ciudad debe tener de no ser así nuestro comprador dejaría de realizar otras tareas y actividades solo para ir al campo a comprar dicho alimento Reconocer que el valor es subjetivo permite la libertad en los intercambios y los pone en un lugar donde ninguna autoridad debe inmiscuirse.